Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por venir y a los que estáis en las redes, un saludo. Bueno, me acompaña Suso Domínguez, ya sabéis que es nuestro candidato para las elecciones del 28 de mayo. Y hoy nuestra rueda de prensa tiene que ver con la final de la ejecución presupuestaria. Ya sabéis que todas las administraciones suelen hacer fin de ejecución a más o menos alrededor de estas fechas, 31 de enero. Nosotros vamos a hablar hoy de la inejecución en el área de Acción Social. Ya sabéis que me toca el honor de ser portavoz en dicha comisión. Ya el año pasado y el anterior denunciamos que el Gobierno de PP Ciudadanos lo que hacía era una venta de humo con relación a lo que era el presupuesto de Acción Social. Más de una vez nos habéis oído decir que de qué sirve un presupuesto, un gran presupuesto si luego no se ejecuta, y hoy aquí os traemos los datos contables. La realidad es que cerca de 22 millones se han dejado de invertir en servicios tan importantes como las ayudas de urgente necesidad. Ya sabéis que las ayudas de urgente necesidad son aquellas que intentan paliar las situaciones de desequilibrio económico para materias tan importantes como el sostenimiento de la vivienda, la alimentación o evitar cortes de suministro. Solo en ayudas de urgencia, y este dato nos parece muy importante, la cuantía sin ejecutar ha sido de 8,9 millones de euros en estos cuatro años. Es decir, que tanto este año como el año anterior y el anterior y el anterior, el acumulativo son 8,9 millones de euros, lo que supondría el equivalente a todo el presupuesto de ayudas de urgencia de años tan importantes como el 18 y el 19. Nos parece que este dato por sí mismo ya es revelador de estos 21,7 millones equivaldrían eh, al presupuesto necesario para ofrecer y esto nos parece que es muy importante 270.000 horas del servicio de ayuda a domicilio para personas mayores algo que es competencia estrictamente municipal el servicio de ayuda a domicilio preventivo que llamamos familiarmente y que además supondría eliminar la lista de espera de esta prestación tan demandada por parte de nuestros mayores bueno lo que os queríamos comentar brevemente es todo lo que os hemos dicho ya en este comienzo de la intervención. Alrededor de 31 millones que no se han ejecutado durante estos cuatro años en el área propiamente de acción social. Esto lo que nos revela es la grave inejecución y desmonta la falacia del equipo de gobierno de PP Ciudadanos con relación a la inversión presupuestaria que ellos dicen que es la mayor de la historia. Volvemos a repetir ...que no vale de nada un presupuesto que no se ejecuta. Como os decía, en total se han dejado 21,7 millones... ...para no dar respuesta a necesidades básicas de la población. Y volvemos a repetiros que estos son datos contrastados, datos contables... ...que se han revelado por parte de la, eh, del Departamento de Contabilidad... ...a fin de ejecución 31 de enero... Mi compañero Suso os va a detallar eh, más temas con relación a esta grave inejecución. Sí, bueno, pues como ya ha comentado Luisa, pues eh, la falta de ejecución en ayudas de urgencia durante estos cuatro años... Eh, ...ha sido bastante sangrante... ...a los 3,5 millones que faltaron... ...que no se ejecutaron el año anterior... ...se suman los 3,3 millones... ...que no se han ejecutado este año... ...y como bien decía, eso supone a la larga... Eh, ...que podríamos tener un presupuesto entero... Eh, ...de ayudas de urgencia... Que, ...con todo el remanente que ha existido en estos años... ¿no? ...y además os comentaba pues, las 270.000 horas... ...que equivaldría a ese presupuesto... Eh, ...270.000 horas en el servicio de ayuda a domicilio... ...otro ejemplo... Eh, Creemos que, que esta falta de ejecución presupuestaria, entre otras cosas, desmonta eh, la falacia de los recortes en cooperación y demuestra su carácter claramente ideológico. Eh, solamente en los recortes en cooperación y en, y en inclusión social habría como 3,7 millones anuales. Con estos 21 millones que nos han ejecutado cubriríamos todos esos recortes y aún nos quedarían otros 7 millones para otro tipo de necesidades. Eh, resumiendo, creemos que, que estos datos demuestran que este, este mantra de la fortaleza social que últimamente tanto repite el Gobierno no es real, que en realidad nos encontramos en, en unos servicios sociales que son como una aldea asediada, eh, con recortes, falta de personal, una nula gestión y, sobre todo, una falta de ambición total. ¿no? En los datos de ayuda de urgencia… Eh, por ejemplo, demuestran que las políticas que está llevando a cabo este gobierno, que además son puramente asistencialistas, ni siquiera se están haciendo bien y que hace falta repensar todo el modelo hacia un modelo garante de derechos sociales y que atienda de verdad los procesos de inclusión de la ciudadanía. Sí. Volvemos a insistir que no solamente estamos hablando de la falta de ejecución, sino, como decía bien mi compañero Suso, de una falta de ambición y una falta de de un modelo que, efectivamente, genere procesos de inclusión. Y también nos parece que, si el equipo de gobierno no tiene ideas con relación a cómo ejecutar esa cantidad tan importante de dinero, nosotros, a través de las resoluciones que hemos presentado en los diferentes debates de Estado de la Ciudad, tenemos bastantes propuestas, porque nuestra actitud siempre es, evidentemente, de la de ser propositivos. De hecho, ya lanzamos la posibilidad de que con ese dinero se pudiera independientemente de recuperar esos recortes, por supuesto, de cooperación y empleos de inserción, por ejemplo, un plan de salud mental, un plan municipal que evitara situaciones como el suicidio, que ya sabemos que todos los diferentes dispositivos, tanto municipales como autonómicos, están detectando que es una gran necesidad. Así que nos volvemos a ofrecer al equipo de gobierno, porque si no es capaz de ejecutar, nosotros tenemos muchas propuestas. Y si queréis hacer alguna pregunta... Estaremos encantadas sí, de los 22 millones, aparte de los ocho y pico que eran de cooperación, el resto en que no se han ejecutado, en qué partidas. Sí, fundamentalmente la, la partida, de esos 21 millones, la partida más gorda es la que tiene que ver con ayudas de urgencia, ¿vale? que son 3,3 millones, ya os hemos dicho. Luego hay variedad de partidas varias que nos han ejecutado, eh, también es cierto que ha habido muchas modificaciones presupuestarias previas que han hecho que del presupuesto inicial que nos vendían tenga poco que ver con la realidad de lo que realmente luego se ejecuta. Pero, vamos, La partida así cuantiosa de, por cuantía más, más significativa son los 3,3 millones, millones en ayudas de urgencia. Eso este año, en realidad estamos hablando de 8,9 millones a lo largo de los cuatro años. Sí, sobre todo que, que hemos puesto como oposición responsable, hemos planteado al equipo de gobierno que nos parecía que esto iba a ocurrir, ya lo denunciamos en el año pasado, efectivamente este año también lo hicimos con tiempo y forma correcta para que no volviera a ocurrir eso, porque nos parece que es muy grave, ya que es el dinero de todos y de todas, pero sobre todo porque va dedicado a las familias más vulnerables y nos hemos encontrado con la misma situación. Además, eh, no hemos tenido esta información hasta la fecha de ejecución contable porque otra de las situaciones que el equipo de gobierno está eh, llegando a ello es no facilitándonos los datos de manera que podamos ir contrastándolos eh, y hacer esa, ese seguimiento. Y, por último, decir que, que efectivamente nos reafirmamos la ejecución presupuestaria es una obligación. Y efectivamente, si se dota un presupuesto, se tiene que ejecutar, sobre todo en materias tan sensibles. Pero también creemos que el equipo de gobierno tiene que repensar este plan de acción, que es totalmente asistencialista, y plantear eh, invertir en políticas de inclusión, que se podía haber hecho precisamente con esta cantidad de dinero, que, como bien ha dicho mi compañero Suso, 3,7 millones, que es el montante tanto de la cooperación internacional como para el empleo de inclusión. Sí, en la nota de presa tenéis los datos ya más desglosados, si tenéis alguna duda y si no, pues… Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias.